momento de entrevistas para hablar acerca de los subsidios, porque está con nosotros doña Melisa Ábalos, que es gerente de subsidios en nuestro país. La vamos a saludar. Doña Melisa, ¿cómo está? Muy buenos días. Milton Guzmán la saluda desde Estudios. Muy buenos días. Muchas gracias por la cobertura y para poder informar a la población de las nuevas noticias que tiene el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas. Claro que sí, por supuesto, eso es lo que nosotros queremos darle a conocer a la gente, porque se ha abierto ya una convocatoria nacional para proveedores de subsidio de lactancia. ¿De qué se trata esto, por favor, gerente? Exactamente, eh, el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha lanzado la convocatoria para los subsidios prenatal de lactancia y universal prenatal por la vida, el 17 de abril ha sido publicada esta convocatoria eh, para que la mayor cantidad de unidades productivas puedan postularse y ser parte del subsidio como proveedores. Tenemos dos convocatorias, una convocatoria que es SDMCHB-01-2022, que hace referencia a aquellas empresas unipersonales, asociaciones de productores, OECAS, OECOMS, agencias de expendio de productos frescos, puedan postularse a eh, la convocatoria de servicio de entrega de productos frescos que conforman los paquetes de subsidio eh, de lactancia y el subsidio universal prenatal por la vida en los municipios de Trinidad, Riberalta, Sucre, Cochabamba, La Paz, Huanuni, Cobija, Potosí, Santa Cruz y Yacuiba. En los grupos de tubérculos, frutas, verduras y carnes son eh, estos productos que eh, nosotros queremos... Eh, o dar a las beneficiarias de los subsidios a través de estas agencias de distribución, empresas unipersonales, entre otros, que puedan postularse y cumplir con todos los requisitos. Por otro lado, la convocatoria CDEM-CD-01-2022, que hace referencia al canal directo que convoca a empresas legalmente establecidas en el país, organizaciones económicas campesinas, organizaciones económicas comunitarias, asociaciones de productores, comunidades interculturales, afro-bolivianas, personas jurídicamente establecidas y legalmente constituidas, puedan hacer llegar sus propuestas para la provisión y abastecimiento de productos procesados y otros de la industria nacional con alto valor nutricional para los subsidios prenatal de lactancia y universal prenatal por la vida, en los grupos de cereales, leguminosas, raíces, frutas, aceites, lácteos, azúcares, pañales, entre otros productos que son incorporados al subsidio. Cada empresa o unidad productiva que eh, quiera ser parte de esta convocatoria puede ingresar a nuestra página web ceden.gov.gov, en la cual se establecen los productos específicos, los requisitos, y también a nuestra plataforma Cisco, en el cual eh, a través de esta plataforma pueden subir escaneados sus documentos, sus requisitos a partir del 17 de abril, está habilitada esta plataforma y entregar en cerrado el eh, 5 de mayo de esta gestión. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana se recibirán las propuestas en físico con la declaración jurada correspondiente emitida por el sistema autorizado por el CEDEM en el campo ferial Chuquiago Marca, eh, que es en el salón IIMANI, el cual estaremos haciendo la recepción de todas las propuestas el 5 de mayo. Posterior a eso, a las 10 y media en el mismo lugar y el mismo día, haremos la apertura de sobres, habrán diferentes comisiones que revisará la documentación y en función a la revisión de documentación y que las empresas puedan cumplir con todos los requisitos técnicos y legales, se podrá hacer la adjudicación de estas empresas y modificar nuestro paquete con los productos que ha enviado el Ministerio de Salud y Deportes y a través de ellos nosotros hemos sacado también la convocatoria en el marco de la transparencia para poder aperturar eh, los espacios eh, de tal forma de que todas las empresas legalmente constituidas y que sean nacionales puedan ser parte del subsidio. Qué buena noticia y sin duda alguna ya hay muchas empresas que han comenzado a buscar la posibilidad de ser parte del subsidio de lactancia en nuestro país. Los datos están en sedem.gov.bo. Usted puede acceder a esta página y tener todos los datos. Sin embargo, por favor, si podemos reiterar ya para cerrar la entrevista, las fechas que tienen y algunos plazos y requisitos más, por favor. Sí, exactamente. A partir del 17 de abril de esta gestión está habilitada nuestro sistema auto autorizado por el CEDEM. A través de nuestra página web ustedes pueden ingresar y subir toda su documentación en base a los requisitos especificados en las convocatorias. Posterior a eso deben entregar los eh, requisitos en físico el 5 de mayo en el campo ferial Chuquiago Marca, el salón Illimani, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana se recibirán todas las propuestas en sobre cerrado y posterior a eso haremos la evaluación. El mismo día ya tendremos la información de que empresas hubiesen calificado para poder ser adjudicadas a los sub diferentes subsidios. Tenemos varios requisitos, por ejemplo, el requisito en la convocatoria de canal directo, son 13 requisitos que se pueden visualizar en nuestra página web y en el canal horizontal vertical para productos frescos, tenemos 10 requisitos que están establecidos también en nuestra página web. Para poder, digamos, eh, absolver cualquier duda, consulta, nosotros hemos... Eh, dispuesto personal específico en nuestras distribuidoras de los subsidios a nivel nacional y cualquier empresa que tenga cualquier eh, duda puede acudir a nuestras distribuidoras de subsidio Estaremos atendiendo y cooperándoles incluso en el subido de la información a nuestro sistema informático. Qué buena noticia. Muchísimas gracias por estos datos. Muy amable. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Muchísimas gracias. Se abre entonces esta convocatoria. Para usted que tiene una pequeña empresa o una empresa grande, también puede ser parte del subsidio de lactancia en nuestro país. Ya ha comenzado la recepción de la documentación desde el 17 de abril. Deberá ir presentando y cumpliendo los requisitos y el 5 de mayo deberán presentar en físico todo en el campo Ferial. Todos los datos usted lo tiene en la página del sedem.gov.bo y también en las distribuidoras del subsidio de lactancia y personal que le puede colaborar para que usted sea parte de este importante eh, programa que tiene nuestro país. 8 de la mañana, 16 minutos, momento de la segunda parte de Deportes en yala.